Algunos piensan que los algoritmos aprenden continuamente como lo hacemos las personas, pero esto no siempre es así. Es verdad que hay una forma de entrenamiento continuo de algoritmos, llamado entrenamiento online o en línea, que incluye métodos para un tipo de algoritmo secuencial en el que se puede predecir en tiempo real. Por ejemplo, los bots utilizados para operar en el mercado de acciones, en la bolsa, de forma autónoma, ¿no? Estos bots adquieren información en tiempo real y procesan eh, esta información para actualizar sus proyecciones y así operar todo el tiempo. Sin embargo, este tipo de algoritmos requiere un contexto muy especial, ya que el consumo del procesamiento es siempre limitado. Por el contrario, la mayoría de los algoritmos utilizados en otros contextos deben ser reentrenados para incorporar nueva información. En lo que asociamos con un comportamiento de reaprendizaje encontramos una serie de algoritmos que está pensado bajo otra lógica diferente a la de utilizar datos estáticos y aprender de ellos y estos son los llamados aprendizaje de refuerzo. Sí, hoy hablaremos eh, sobre este grupo que no forma parte de las categorías de aprendizaje supervisado y no supervisado que explicamos en capítulos anteriores sino que es una categoría única por sí misma.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 Vamos a explicarlo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos que entrenar un sistema para navegar un espacio, una ciudad, un bosque, y en este sistema debe aprender qué vías, caminos o calles son más fáciles o es más rápido llegar a nuestro lugar objetivo. Esta gente aprenderá el camino más adecuado con un sistema de premios. En este sentido, la gente no necesariamente debe conocer el mapa o el escenario, simplemente debe saber qué acción debe tomar en cada paso que da. Además, permitiría definir una estrategia de preferencia sobre un tipo de camino u otro. Tal vez recuerden que en el capítulo de generación de texto hablamos de los modelos de decisión de marco, mediante el cual se asignan pesos a las probabilidades de que una letra vaya detrás de la otra en una palabra. El aprendizaje por refuerzo trabaja sobre la misma teoría, asignando valores a cada una de las potenciales acciones que nuestro agente puede tomar. ¿Se imaginan qué aplicaciones tienen este tipo de algoritmos? Bueno, uno de los escenarios más conocidos es el uso de agentes para competir en juegos. Tanto AlphaGo como Musero utilizan agentes para aprender los juegos mediante repetir miles de veces las jugadas. Sí, esos agentes no tienen que saber las reglas del juego. Simplemente con un sistema de premios aprenden cuál es el mejor camino. También existen otros agentes para jugar videojuegos como Dota o StarCraft. Pero esos agentes no juegan partidas reales simulan millones de partidas y ellos irán mejorando su aprendizaje a través de optimizar su desarrollo. Tengo un tip. Hablando de simulaciones, en el mundo de la movilidad es muy común utilizar agentes. Por ejemplo, cuando se diseña una nueva ruta o un sistema de señales para una calle, implementar agentes autónomos podría ayudar a visualizar los efectos en la realidad de esta nueva ruta. Y hablando de automatización, los robots también cuentan con estos eh, sistemas, al igual que los coches autónomos de los que hablaremos en un futuro capítulo. Por último, habrán notado que en el capítulo anterior, en el que explicamos los sistemas de recomendación, también se comportan de manera similar. Es que esos también forman parte del universo del aprendizaje reforzado. Para resumir, tenemos tres tipos de aprendizajes. El supervisado, el no supervisado y el de refuerzo. Si bien es muy usado en varias industrias, el peligro de un aprendizaje de este tipo lo podemos encontrar cuando la gente adquiere comportamientos poco deseados, ya sea copiando a otras personas o obteniendo premios de forma no esperada. ¿Se imaginan otros usos en la vida real del aprendizaje de refuerzo? Dejen comentarios a ver qué les parece y nos vemos la próxima. ¡Hasta la próxima! Ahora debemos reintroducir la programación de Calculon en su cuerpo usando la ciencia Es como magia, pero con electricidad Esto es lo menos científico que he visto ¡Tú cállate! Ahora solo es cuestión de instalar a la inversa el sistema operativo de Calculon ¡Amy! Reproduce este disco de instalación al revés ¡Levántate de entre los muertos en nombre de Satanás! Funciona. Su módulo de actuación comenzó a cargarse. Por lo que... De verdad. Sin autógrafos, por favor.